Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos agregar un fotograma sí, de tipo actividad desplegable a un video interactivo en Excel Learning. Para ello, siempre nos vamos hasta eh, agregar fotogramas, seleccionamos la actividad desplegable, en este caso, y muy importante, siempre tenemos que eh, ya saber en qué momento del video nosotros queremos insertar este tipo de actividades eh, en este caso yo necesito eh, en este caso yo necesito eh, trabajar con una actividad desplegable sí. en el video, en el minuto 906 si ¿sí? entonces es muy importante que ya tengamos definido eso hacemos correr el, el video con el cual estemos trabajando y nos vamos acá en Hola a todos a y de esta parte vamos a correr a hasta el Canal. Minuto 9.06 ¿Sí? Entonces hacemos Con el cual el video, estemos ¿sí? trabajando con el video Y las Paramos ahí Ahora hacemos que eh, Se fije ese tiempo en el video En este punto Y añadimos en este caso La pregunta ¿Sí? Yo necesito Que mis alumnos este, Vean esto acá eh, bueno un poco una pequeña introducción sobre el fotograma eh, de texto donde cuando uno este, agrega un texto entonces le, le despliega varias opciones ¿sí? eh, estoy haciendo entonces una pregunta acá y eh, voy a corregir un poquitito esto acá ahí está dentro del texto escriba un texto seleccione para poner negrita entonces yo marco que preguntas, o sea, qué parte eh, de, de los desplegables el, el alumno tiene que marcar. Entonces, primero se marca el texto, luego le doy acá en tachado, y eso es lo que va a aparecer, eh, en, en este caso, desplegable para mis alumnos. Eh, en este caso también, eh, le, uno le permite añadir listas desordenadas, sí. entonces marco eso eh, con un subrayado. ¿sí? Y este, una vez que yo haya, eh, le haya indicado al, al Excel Learning cuáles son las palabras que, que en este caso va a tener que desplegar, eh, entonces eh, uno ya está en condiciones de crear el fotograma. Pero también uno puede añadir algunas opciones para hacer un poco más interesante esto. Si es que yo dejaba con estas opciones, solamente me iba a desplegar esas tres opciones. Pero este, yo voy a agregar eh, unas opciones distractoras. ¿sí? En este caso voy a, a, a agregar imagen. Acá imagen y que acá aparezca en este caso video también. Esto es un poco para... Eh, para... Eh, que existan más opciones. ¿sí? Entonces le damos en aceptar. Siempre hay que guardar los avances del trabajo. Una vez que nosotros guardemos esto, entonces ya estamos en condiciones de salir de acá para ir a ver en Excel Learning cómo se va a visualizar esta parte. ¿sí? Eso es muy importante que hagamos ese control. Entonces, este, nos vamos al Excel Learning. Este es el video interactivo que vamos a compartir con nuestros alumnos. Avanzamos con el video. ¿sí? Y nos vamos hasta el minuto 9.06. Hay que comprobar eso en el minuto 9.06 para ver cómo Hola te va a visualizar y bienvenidos mi nuevamente video. A, a, a 9.05. Vamos a recorrer esto acá. Video. Y sí, ahí está. Entonces, para el video, si ¿sí? muestra el texto del alumno, tiene que leer el texto y fíjense lo que le estaba diciendo. Entonces, el texto puede poner en negrita. Eh, alinear, puede alinear en el centro, ¿sí? Eh, eh. Y también puede añadir este... lista desordenada, ordenada y enlace, ¿sí? Entonces, eh, una vez que el alumno, esto le va a comprobar, me va a dar un error acá, me indica que es incorrecto, ¿eh? Y acá me muestra las respuestas correctas. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Si el video te gustó, darle un like, déjanos un comentario. Y si quieres recibir notificaciones sobre los contenidos que generamos en este canal, entonces eh, síguenos en YouTube. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.